Miembros de la Policía Nacional detuvieron a tres presuntos miembros de una banda que se dedicaban a atracar a mano armada en esta ciudad de San Francisco de Macorís y luego se trasladaban a la ciudad de Santo Domingo. Y yo él, él la subieron hasta la entrada de San Francisco, hasta el parque y yo de ahí la movilicé hasta la capital. Solo un... ¿Y quién se llevó la pasola de aquí? ¿Quién? De San Francisco ya la movilicé a la capital. ¿Y quién apuntó, bueno, la, ¿quién apuntó la, con la pistola? Ahí? Él, él y Jeff. Porque yo no, en ningún robo en San Francisco, primera vez que vino, nadie puede decir que yo he hecho eso. ¿Quién se encarga de vender la pasola después que se la lleva? No, ellos la devuelven a los dueños por 25 tratamientos la pesos. ¿Pero quién? ¿Quién? Jeffrey a través de, de un tipo de aquí de motorista. ¿Cuál es el tipo? y como cuántas basuras ustedes han, de, usted han devuelto y han entregado a ustedes de acuerdo con los datos ofrecidos por la entidad del orden, los detenidos son Benjamín Campos Vázquez, residente en el sector Santa Ana de esta ciudad, Joel Antonio Campo Vázquez, de 31 años, residente en Vista al Valle, y Phil Peguero Frías, de 28, quien reside en Los Alcarrizo, en la ciudad de Santo Domingo, a quienes se le ocuparon varias motocicletas que estos habían sustraído mediante atraco a diferentes personas y luego la negociaban con sus propietarios exigiendo dinero en efectivo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.